Oh, delicia de aroma de mil flores, éxtasis. éxtasis de mil millones de colores. Eres el rojizo atardecer de mis ojos, la llama, la lava ardiente, intenso rojo que duerme mis más profundos dolores. Quédate un ratito más conmigo, e incendia mi pasión de selva, derríteme en tu solar abrigo, haz fundir mis alas contigo antes que el invierno me envuelva. No temas pasear tus delicados labios junto a los míos, clave el tierno capullo, el jardín de mis besos todo es tuyo, corre y pasea por mis senderos varios y escucha de los colibrís mi murmullo, sé amor que me eres extranjera y que jamás estarás a mi lado. Quisiera que en el fin migraras del pasado, quisiera que alteraras esa ruta pasajera Y cabalgues así en mi eterna primavera para que te ame como nadie te ha amado Cuánto quisiera mi fiel amiga, cuánto quisiera que no te hubieras casado